Adelante con el gol, adelante Montevideo, buenas noches. Estamos en 4 minutos con 20 Corner que va a tu arma al borde Al golpe de cabeza Ronald Araujo Al golpe de cabeza el Fulta Suárez Lo van abrazando a Darwin Núñez vino al centro, cargó Godín, segundo palo Despeja la saga, salto enérgico de Escobar Pelota atacante Sanabria Devuelve la mitad de campo de juego, libera Eso Olivera que levanta centro, responde cabeza Gómez Colocando la pelota atacante Carl González. Rebotó la pelota un par de veces cuando la Intentaba sacar Felipe. Se equivoca Paraguay Válida y presión, levanta Godí La pelota Suárez, tira, tiró, gol cruzado de izquierda allá no llegó el capitán Gómez estupefacto Escobar ingresó con pólvora seca Suárez a los cinco minutos campanazo celeste la nueva olla remató cruzado, la pelota entre los guantes de Antony Silva y la base del vertical izquierdo pasó a ganar Uruguay cuando no Luis Suárez ante esta de expresión futbolística paraguaya la jerarquía individual de algunos de estos Muchachos, puede ser Debe, debe ser desnivelante Abrió corre Suárez Pasó a ganar Uruguay en Asunción y pico habilitadísimo Un pase genial Una asistencia perfecta Y un zurdazo inapelable de Suárez, Uruguay de menos a más En el partido Había mañatado el conjunto paraguayo Se había animado por arriba Los palos, habían jugado Para el conjunto guaraní y Uruguay abre la cuenta, oportunísimo, bien salteño, bien, gana Uruguay, porque queremos estar más cerca de Qatar. Hábitat, ah, más la vida más fácil. Fue el relato de Máximo Doñi. Doñi la 12, para crecer. Presentó... ...por Oriental... el valor de la coherencia. Sexta victoria de Uruguay ante Paraguay... ...en 16 duelos por eliminatorias. Uruguay suma 7 sin perder ante los guaraníes... ...con 4 victorias y 3 empates. En Asunción ganó su segundo juego el anterior... ...había sido 2 a 1 el 5 de septiembre de 2017... ...la última vez que Paraguay nos ganó... ...fue el 17 de octubre de 2007... 1 a 0, acabamos de repasar el gol número 66 de Luis Suárez con la Celeste, es el máximo goleador histórico y además llegó a 27 goles en eliminatorias, igualando a Messi y los dos son los máximos goleadores históricos de la competencia Uruguay sin vecinos que recibió la segunda va con Venezuela el próximo martes a las 20 en el estadio Paraguay eliminado va con Brasil en Belo Horizonte Matías, reiteremos si tenemos algún jugador de baja contra la selección de Venezuela. Vecino. Vecino por amarilla. Exactamente, es el, el único que, tiene, que recibió hoy la segunda y no va a estar. Los demás salvo COVID, están todos disponibles. Bueno, muy bien, ahí está el dato importante, no estará Matías Vecino contra Venezuela en el partido que va el próximo martes. Ya estoy enseguida con y una ficha de Polaco Méndez y un concepto de Guillermo Lorenzotti, de triunfo parcial de Argentina contra Chile en Calama.